invitada especial, una investigadora que le ha dedicado tiempo de su vida para buscar en la historia, diríamos, contemporánea de nuestro país, los movimientos revolucionarios que antecedieron a la revolución democrática y cultural que vive nuestro país desde el año 2006. Está junto a nosotros Ixasu Arias, investigadora. Ixazu, un placer, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Bien, eh, este material que será presentado el próximo jueves, si me permite, claro que perdón, sí. aquí está, eh, son tres tomos diferentes. Eh, EGTK, las armas del comunitarismo. ¿Qué es el EGTK? Eh, pues mira, eh, el Ejército Guerrillero eh, Tupacatari. ...que comenzó su andadura en los años 80... ...es la confluencia, ¿no? de varios, eh, podríamos decir... ...lenguajes políticos, ideológicos, ¿no? esa es una diversidad... Que, ...que le caracteriza y que hace que sea muy interesante, ¿no?, tenemos... Eh, ...por un lado, el eh, indianismo-catarismo, el marxismo-leninismo... ...el cristianismo e incluso el anarquismo, ¿no? Eh, ¿Por qué Ixazo eh, estudia el EGTK? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más hizo clic para mm. decir a esto quiero dedicarme un tiempo de mi vida? Ya. Pues mira, eh, había una serie de archivos, eh, documentos inéditos que habían sido producidos por el EGTK en los años 80 y que tenían un alto valor histórico, ¿no? pero que todavía eh, no habían visto la luz. Entonces, eh, ese fue como el, el arranque, ¿no? el motor de arranque para este trabajo. Pero también es verdad que estos documentos no iban a ser, eh, creo yo, bien comprendidos si no se le daba eh, un contexto histórico, ¿no? bien elaborado para saber cómo se habían elaborado, desde dónde, por qué, quiénes, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen los tres volúmenes, ¿no? El primero, que es un relato histórico, que es la reconstrucción de la historia política del país desde 1964 hasta 1992. Pero con la característica que esa reconstrucción la hacen los que fueron miembros del EGTK desde su experiencia. ¿no? Y claro, no es una experiencia cualquiera. ¿no? Estamos hablando de un recorrido revolucionario. ¿no? Entonces ese es un aporte histórico que retomarlo desde el momento presente nos puede ayudar mucho a seguir proyectando ¿no? imágenes de futuro. Claro, cuando uno ha leído sobre el EGTK uh -huh. y cuando uno revisa los medios de comunicación uh -huh. respecto al EGTK, eh, al no tener ese contexto de repente histórico, uh -huh. en los centros urbanos se entendía al EGTK ...como casi algo diabólico que venía a destruir la sociedad boliviana. No, claro, o sea, nada que ver, ¿no? Eh, lo importante eh, es conocer el recorrido, ¿no? Por eso no podíamos solamente centrarnos en un momento bien efímero, ¿no? De ruptura o de lo que llamamos violencia revolucionaria, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de personas que se comprometieron ¿no? eh, con su vida... Eh, y con una voluntad política de transformación social para mejorar las condiciones de vida del país. Estamos hablando de personas que, desde, que son 30 años de recorrido histórico. Entonces, simplemente centrarnos en, ese, en esa pequeña parcela de X meses, ¿no? eh, yo creo que no sería, sería un, un análisis muy sesgado ¿no? de, del valor histórico que tiene eh, ...esta experiencia revolucionaria. Ahora, Ixaso decía... Eh, ...el volumen 1... Eh, ...recoge sí. como 30 años de... Ah. justamente de la historia uh -huh. boliviana... ...¿qué tenemos en el volumen 2? El volumen 2 es la producción teórica... ...porque el EGTK eh, consideraba que la teoría... ...era un medio más para la revolución... ...entonces el enfoque de análisis es la teoría... ...como una práctica sociopolítica también, ¿no? Entonces, eh, bueno, en realidad el volumen 2 es eh, un libro de libros, ¿no ve? Entonces aquí está eh, publicado también eh, dos libros fundamentales... ...de dos de las corrientes eh, que mencionábamos antes... ...que formaban parte del EGTK, ¿no? La indianista catarista, entonces está el libro de Felipe Quiste... ...de Tupac Atari, eh, Vuelve Carajo... ...y el libro de las condiciones de, de la revolución socialista de Álvaro García Linera. Entonces es un análisis también que nos permite trabajar todo el tema de la articulación... Eh, ...entre el idealismo catarismo y el marxismo-leninismo. ¿no? Ahora, dentro de esta producción intelectual que propone el EGTK... ...¿qué es lo que de repente más le ha llamado la atención y más se diferencia con otras propuestas... Eh, políticas, revolucionarias, incluso de izquierda mundial? Pues, eh, en primer lugar, esa diversidad, ¿no? que decíamos, porque estamos hablando de voluntad de transformación ¿no? social, estamos hablando de producción teórica, estamos hablando de la eh, voluntad política, ¿no? también de indianización, ¿no?, del, del marxismo y estamos hablando de una confluencia por un lado de mm, algo en lo que todos estaban de acuerdo ¿no? que era esa vía de, de transformación social eh, para conseguir ¿no? condiciones de, de vida más justas en el país entonces eh, yo creo que eso es algo único ¿no? Eh, esa, esa confluencia que se da ¿no? Claro, y que era la primera vez Claro, o sea, la necesidad histórica de emancipación del mundo indio, ¿no? Entonces eso nos había dado, ¿no? Al, un mundo que estaba relegado, que no podía eso participar es. de las grandes decisiones eso y que es. de repente la, la izquierda de ese momento se convertía en una izquierda eh, casi de café, de centros urbanos, muy intelectual, pero que no comprendía qué ocurría en las laderas. Claro, es lo que ellos llamaban esa izquierda testimonial, ¿no? Eh, y en cambio, una parte muy importante de la construcción de su identidad era diferenciarse de ella. ¿no? Decir, bueno, eso no, no es suficiente, ¿no? tenemos que dar un paso más hacia la transformación social. ¿no? Entonces esa era una apuesta muy fuerte eh, en ese momento, ¿no? porque ellos empezaron eh, el trabajo en las minas, en la paz, en las fábricas, ¿no? pero fue después en esa confluencia con los indianistas cataristas cuando toman esa decisión, ¿no? De ir hacia la llamada guerra comunitaria de Ayus, ¿no? Ahora, eh, fue sin duda alguna un movimiento que en ese momento incomprendido, Ajá. Eh, ¿de repente estaban muy adelantados a la época? Pues, eh, probablemente, ¿no? Porque yo creo que esa, eh, ese intento de por un lado, indianizar el marxismo, ese intento de los grandes levantamientos, ¿no? eh, esa idea de que la transformación social tiene que ser colectiva y comunitaria, era lo que yo creo que es una imaginación política de experimentar algo que hasta ese momento no se había dado. Entonces, por supuesto que estaban ¿no? en, en la vanguardia, en ese sentido. Claro, porque hoy en día pensar en una Bolivia sin mm. la participación del indígena tomando decisiones, además, claro. no solamente como una cuestión de adorno y por cumplir cierta cuota sino en la toma de decisiones en el ejercicio de la economía misma, uh -huh. como empresarios, desde pequeños hasta grandes empresarios, es ya prácticamente imposible pensar en una Bolivia sin, sin este escenario que el EGTK planteaba a mediados de los 80, hace 35 años. Claro, entonces, eh, por eso te decía que no es cuestión de ver un momento efímero o decir, bueno, eh, la guerra comunitaria de Ayus empezó el 21 de junio del 91 y el 92 ya empezaron las detenciones. Lo importante es ver todo el recorrido histórico y esa capacidad de imaginar un proyecto político de convivencia que hasta entonces nadie había pensado. ¿no? Entonces, ese es el el elemento importante del que podemos rescatar desde el presente ¿no? para seguir reinventando ¿no? eh, esa tradición emancipatoria hacia el futuro. ¿no? Eh, hablamos, hemos hablado un poquito del contenido del volumen 1, que uh -huh. es Voluntad Colectiva y Alteridad, una política radical. El volumen 2, eh, que es la parte diríamos, más... Eh, Consistente en sí. cuanto a la teoría, Ajá. la predicción de la revolución social desde la acción política, documentos teóricos del EGTK. Aquí estamos. Ah, aquí está. Ahí está. Y el volumen 3 que tenemos, sí. teoría y táctica revolucionaria, documentos políticos y militares del EGTK. ¿Qué podremos encontrar en el volumen 3? Pues mira, esos son documentos de un valor histórico eh, muy, muy elevado, ¿no? Por un lado son documentos eh, del trabajo político del gtk documentos públicos eh, que produjeron en los años 80 y que eran una dimensión pública del trabajo, eh, era un análisis de la coyuntura política del momento. Eh, y bueno, tenemos boletines, revistas, ¿no? Mm, es bien importante que en la producción era, los autores siempre eran autores colectivos, ¿no? eh, ofensiva roja, ayus rojos, ofensiva roja de ayus Tupacataristas, ¿no? ya en fusión con las otras corrientes. Entonces, eh, es esa parte de la dimensión política, ¿no? ese trabajo político, que, que eran documentos que se producían en las minas, eh, en las fábricas, ¿no? y que luego se hacían públicos. ...para decir, bueno, para contestar a una pregunta... ...¿qué está pasando en el país? Fíjate en los años 80, ¿no? En el país. ¿Qué está pasando? Y luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esta situación? ¿No? Entonces, bueno, eh, son documentos de un gran interés... ...y también hay otros documentos que son ya... ...la dimensión eh, interna. ¿no? Documentos sobre estrategia revolucionaria... ...documentos que en su momento eran clandestinos lógicamente, ¿no? porque eran internos, de medidas de seguridad, de cómo se organizaban. ¿no? Y bueno, ahí también son textos de un gran interés para conocer cómo era la organización desde dentro. ¿no? ¿Y Claso cuánto tiempo de su vida le dedicó? ¿Dónde fue para encontrar el material, los archivos? ¿Con cuántas personas aproximadamente se entrevistó para... Ajá. ...hoy concluir con este trabajo de cuántas páginas son en total. Pues A en ver. total más de mil, creo. Claro, aquí son 431 páginas, mm. por acá tenemos 407, ahí van 800. Sí, claro, ya superaron las mil porque son sí. 350. Hablamos de mil cincuenta páginas. Buena lectura. Páginas. <ríe> hay, una buena, hay un buen tiempo aquí dedicado, tanto para leer, pero para escribirlo mm. no es un trabajo fácil... ¿Cuánto tiempo le dedicó? Pues fue un año y medio intensivo, ¿no? 2018 y mitad de, de 2019. Y bueno, luego tuve la suerte inmensa de poder entrevistar a 19 eh, miembros del LGTK, ¿no? En entrevistas eh, que fueron, bueno, pues eso, una experiencia estupenda, ¿no? También por la apertura y la capacidad de, de poder Volver al pasado, pero con un sentido, ¿no? Con un sentido desde el presente, ¿no? No solamente el pasado por el pasado, la nostalgia por el pasado, ni muchísimo menos, ¿no? Sino con una voluntad de, de seguir hacia adelante y eso sí que, bueno, para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Ixasso, como autora de estos tres volúmenes, para mm. quienes tenemos, somos más jóvenes que la época como tal Ajá. en la que el EGTK... Eh, estuvo en su auge, diríamos. Mm. Eh, ¿Qué nos diría? ¿Cómo podemos entender el EGTK de, de lo que planteaba a mediados de los 80 proyectando hacia el futuro de nuestro país? Pues mira, el, el, hay un sentido ¿no? muy marcado en este trabajo que es eh, un poco lo que te comentaba antes: ¿no? esa necesidad. Eh, ...histórica de reinventar esa tradición emancipatoria ¿no?... ...porque los contextos son muy distintos ¿no?... ...el eh, concepto de revolución, la idea que podemos eh, tener de revolución... ...rescatada de los años 60, 70... ...en este momento histórico actual... ...en esta coyuntura política, económica, social que vivimos... Eh, ...es algo bien diferente ¿no?... ...entonces eh, la idea más bien es que con todo este material... Tenemos muchos elementos para... Primero, eh, también que la gente joven tenga una relación pero reflexiva con la tradición, ¿no? Crítica, de análisis, ¿no? De que hay cuestiones que pueden servir y hay cuestiones que no. ¿no ve? Y que la revolución hay que pensarla desde hoy, no desde el pasado, ¿no? Desde hoy, ¿qué es? ¿Qué tipo de luchas hay ahora? ¿Qué sentido tienen? ¿Hacia dónde van? ¿No? Entonces yo creo que es un material que puede ayudar mucho en la proyección de futuro, ¿no? teniendo en cuenta los contextos tan diferentes que son. ¿no? Eh, Ixaso, ha sido un placer tenerla acá. La invitación para la presentación, que será pasado sí. mañana. Sí, el jueves en la Federación de Trabajadores Mineros en el Prado a las seis. seis ahí las esperamos. Sí. sí, por supuesto que estaremos ahí. Uh -huh. La presentación, eh, ¿quiénes van a comentar? ¿Quiénes pues, van a estar invitados? Eh, pues mira, va a estar eh, Macario Tola, eh, de las células mineras, y va a estar Calisto Jaillita, de esta corriente catarista, eh, que fue compañero de Camila Choquetiglia, que también fue miembro de, del GTK. Entonces, será Ahí vamos un... a estar. Y bueno, estaremos nosotros presentes. Muy bien. Eh, como medio de comunicación, muchas gracias. A ti, muchísimas Itazo. gracias. Itazo. Eh, nuevamente, la invitación entonces. ¿Es sí. abierto al público? Es abierto al público, Bien. claro. Entonces, sí, sí. En la todos invitados, todos y todas. todas y todas. Eh, a la, las 18 horas, Ajá. pasado mañana, jueves, acá en el Prado, eh, ¿tienen previsto de repente tener otro tipo de presentaciones en el interior del país, en otras regiones, o todavía no? Estamos en ello, sí, pero es eh, vamos, seguro que sí, que vamos a estar eh, haciendo recorrido. Bien, uh -huh. muchas gracias. Muy Ixazo, bien. Ha sido un ti, placer. a ti por invitarme, encantada. Ixaso Arias Arana, la autora de estos tres volúmenes, eh, EGTK, las armas del comunitarismo, una obra que recoge justamente el trabajo del ejército guerrillero Tupac Katari, el trabajo intelectual, el, las propuestas de país, el entender desde la teoría y la práctica la Bolivia profunda, la Bolivia ignorada eh, en ese entonces, ignorada por eh, grupos de poder, ignorada por grupos mediáticos, muy diferente a la Bolivia que hoy tenemos.